Oh, bueno, eh, el pueblo de Bill. Creo que todo el capítulo de el último episodio de The Last of Us fue, pues, prácticamente el pueblo de Bill. Entonces, pues, vamos a empezar esta bonita historia tan enternecedora, agradable, hermosa, eh, triste, todas esas cosas. Que está bonito. ¿Qué anda en Cordiva? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nunca caminé por el bosque. Es genial. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme. Quisiera que hubiera alguna otra opción. No, no se puede pasar por acá. Ya no me acuerdo de esto. No recuerdo cómo va todo esto. Ah, qué bueno. Qué bueno que pases a saludar. Este... en Córdoba. ¿Qué tal te ha ido con um, Overwatch? El Overwatch, el Overwatch, y el pueblo de Bill. Está bonito toda esta, toda esta parte de la historia. Está padre. A... <coughs> Vamos a visitar algo en oh, Al fin. Algo que sí se puede utilizar chingón. Algo que sí funciona chido. <ríe> no he jugado porque ando en casa de Emma. <ríe> ¡Ah, qué mal! Bueno, pero por lo menos este, descansas del estrés de ese bonito juego. ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Ah? En diferentes lugares. ¿Nunca estuviste aquí, no? Sé que vive aquí, pero no, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que no sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Bien, vamos. Ya no me acuerdo de cómo va esto. Creo que al principio sí me parten la madre muy fea. Mira dónde pisas, muy peligroso. Uh. Bien, bien, bien, bien Qué bueno que tengo Activado esto Porque La mera verdad, no tengo ganas de hacer Nada Bueno, no tengo ganas de que me maten. O cosas así Sí, mi querida Encore Si sí descansas Te pasas bien todo esto Te entretienes más Te diviertes de la vida cero estrés, cero preocupaciones, cero complicaciones El otro está acá. Ojalá que no me escuche. ¿Y qué tal te ha ido en core? ¿Cómo te ha tratado la vida? que ya no hay nada ¿eh? Perfecto Qué cosa tan diferente el pueblo de Bill a pues lo que se vio en En la bonita serie uh, Un pañuelo Ya has estado viendo la serie este, en Córdoba? Ya jugaste de Last of Us, ¿verdad? Ya, ya me imagino ya Ya te lo sabes de pies a cabeza Ya no hay nada más por acá. No no hay nada por acá. Me voy a tardar más en tratar de buscar materiales que intentar pasar. Uf. Y algo interesante es que Joel nunca estuvo en el pueblo de Bill. Cosa que no sabía, no me acordaba más bien, no me acordaba. No recordaba esos, esos, esos detalles. Simplemente creo que se comunicaban por radio, me imagino. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. Suena que sé como silbar. Uh papel. ¿Qué dice? Pastillas. Let's some extra ammo I only have. We next drop off. Ah, muy bien. Recordatorio. Coge más pastillas. Veré si puedo conseguir algunas municiones adicionales. Solo hasta la próxima entrega con Tess. Quedan tres semanas. La comunicación era con Tess, entonces, no era con Joe yo, ¿ok? Perfecto. Muy bien, muy bien. No, que este? ¿No has jugado de las ofos? Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Ya para qué recojo pastillas? Ya no la necesito Espérame Ah, sí, no era por acá Bueno, sí, sí, sí Está trabada del otro lado Impúlsame hacia arriba No, no es una buena idea no te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo. Dame tu pie. Solo ábrela. Nada más. Seguro. Con cuidado. Bien. Oh, veamos. Bien. Bien listo? Bien hecho. Gracias. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto Ando, ando todo bien pinche asustado con los pinches hey, Infectados <risa> Sí, son gnomos Cielos, tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos <risa> Las hadas no, me dan asco <risa> Bien Pastillas, todavía en pinche en pastilla, voy a salir de acá. Va, qué bien, qué bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me cambia la cámara? Ay, de manera tan automáticamente horrible. Pero no es tan. No, no, no es, es más de acción-aventura, ¿eh? Bueno, sí, tienes razón. Hay, hay ciertas secciones del juego que se ponen un poquito complicadas, ¿no? Pero no, casi no hay Skyrims. Casi no. Que okay. yo recuerde, casi no. Que yo recuerde. El pueblo de Bill me gusta más como está descrito acá. Porque pues prácticamente es todo el todo el pueblo es todo todo toda su ciudad todo su pueblo todo todo todo lleno de de, de este de trampas de eh, de cómo se dice de ay cómo se le llama esas cosas para evitar que pase la gente no recuerdo. Ay, tenía el, el nombre, Oaxaca es muy muy conocida por poner barricadas, barricadas, exactamente. Se me había olvidado el nombre, barricadas. Las barricadas oaxaqueñas, llegamos a Oaxaca con sus barricadas. Entonces sí son barricadas, señores. Mira qué chingonas. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. Ya ven, solamente está vil, No, o sea, no hay ningún Frank, sí, se podría es. decir. Esperaban recuperar el país que alguna vez fue. Bien, con una vacuna tal vez lo hagan. Tal vez. Aquí sí no hay ningún Frank. Bueno, sí hay, pero está más triste. A ver, Pop, no me iré del pueblo sin esa caja fuerte. Ayuda a Brad a subirla a la camioneta. Y en caso de que necesites abrirla, la combinación es 5, 17, 21. Bien, ah, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ah, sí, te tocaron las barricadas. Qué bonito, qué bonito. No, o de seguro fue los, los tantos este, bloqueos. Que qué padre. Qué padre. Qué, qué bonito que te tocó vivir toda la Oaxaca Experience No podías venir a Oaxaca sin que te tocara un, una barricada o algún bloqueo No me quería tardar mucho en esto Y estoy tomando mucho tiempo aquí haciendo estas cosas, santo Cielo Nota para perímetro Los malditos infectados aparecen demasiado cerca del refugio de la iglesia Parece que necesitaré despejar de nuevo los puntos débiles del perímetro Esas son notas de Frank Frank está... loco Más que el Frank de la... De la serie Estorba mucho la niña Creo que tengo que ver más arriba Ay, aquí se puede entrar No, no se puede Creo que también aquí hay otras cosas No sé dónde está la caja fuerte No la veo Me agrada mucho esto, me agrada mucho. Fue cuando estaban en huelga los maestros. Entonces, tal vez sí. Pues que casi, bueno, últimamente ya no han estado en huelga, pero en esa en esa época, en ese momento sí. Pues creo que sí fue en ese momento en donde sí hubo, hubo un plan, Hubo plantón y toma de carreteras. Las, los accesos o vías principales. Si viniste en camión, pues prácticamente una vía principal. Ah, mira la escena. ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No. Que se vio? No, tenía un amigo que sabía todo de este juego. En la serie, Hay un personaje que se llama ¿Cómo que... ¿No era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza. Bueno, nunca me interesé demasiado. Ojalá lo pudiera jugar. Está bonito el left behind, por cierto. Una bonita historia de amor. Uh más. Ya no hay nada más, ¿verdad? Siento que se mueve demasiado la cámara ¿Pero por qué? Está fallando mi control ¿Acaso es el control el que está fallando? Es mi pobre control el que falla Pobrecito, pobrecito Ah, no puedo entrar Sí, no sé por qué se va a la derecha Como si necesitas saber a, a la izquierda Bueno, yo creo que ya visité demasiado el pueblo de Bill ¿dónde está la caja fuerte? ¿dónde está la caja fuerte, la caja fuerte, la caja fuerte? Dónde estaba la caja fuerte? No, no la encuentro. Este, pues, no sé, no sé qué es lo que te interese en Core porque la verdad es que está, es, hasta el momento lo que he visto está bien, me está agradando. Este, pero pues sí, prácticamente. Está tomando varios varios caminos distintos con respecto a pues a lo que jugaste, ¿no? A lo que se jugó, Ah, quizá acá fuerte. A lo que se jugó, entonces, esa es una historia distinta. Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena. ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección, pero la mayoría no. Rayos, debe ser difícil simplemente abandonar todas tus cosas así entonces pues no sé no sé está bien está bonita la historia pero toma caminos muy muy distintos así que eh, si no te interesa ver o, con, o jugar el juego la historia la historia ahorita que están desarrollando está está bien está bonita está agradable me está gustando hasta el momento Quién sabe qué más giros le den. Este, pero pues hasta el momento está todo muy bien, muy bonito. Sí, está valiendo la pena bastante. Digamos que es un The Last of Us alterno, una historia alterna a lo que se jugó en. ¡Ay, güey! Eso sería una de las trampas de Bill. Bueno, este, esto no está en la, en la serie. Tristemente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras se buscamos. Bueno, mira donde piso, si bien. es interesante Oh, necesito una daga No voy a entrar O tal vez sí, no, ya no O tal vez sí, a ver, ¿puedo? ¿Entro o no entro? Nada, no, creo que no Voy a crear pues, Vida ah, Ahorita no necesito cosas No hay nada Uh las este el arco y flecha Ah mira Una trampa de Bill Está bonito porque si sí puede aprender a, a crear a crear trampas Y eso está padre ¿Tienes? ¿Tienes bueno con el arco? Creo que sí Pobres diablos Se taparon con Bill Porque eso de esperar el capítulo me desespera. <risa> ah, te creo, te creo. La verdad es que sí, es bastante desesperante. ¿Por qué no, no me deja? Ah, oh, oh, ¡Diablos! ¿Por qué? Ah, ya. Yeah. Sí, es bastante desesperante, digo, nah, me tiene, la verdad Pero pues está bien, ¿eh? la verdad, no no es una mala idea que Que este, ¿cómo se dice? No es una mala idea que disfrutes ese, los capítulos como van saliendo, digo El hype es muy bueno Eh como que la vas a sentir más amena toda la serie si la ves poco a poco. Y te va a mantener este pues pensando, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar en el siguiente episodio? Yo ahorita ando jugando este con respecto a cómo van saliendo los episodios, pero estoy viendo que quizás, quizás, quizás, quizás eh, se va a quedar en una primera temporada y no van a avanzar todo lo que se vio acá en el juego. Así que probablemente va a hacer falta una siguiente temporada para ver el final de, de las us Es lo que yo creo, no sé Me parece que sí va a ser así Me parece que sí Y por cierto, este, este nuevo capítulo Lo estoy jugando, entonces Ten cuidado con los spoilers, por favor Que no sé no, no se trata, no, no tiene nada que ver, nada menos el último capítulo que salió. Con esto que estoy jugando no tiene nada, nada, nada, nada que ver. Ay, wey. Mantén pulsado el botón L2 para dejar el arco hacia atrás. Cuando más mantengas, mayor será la tensión. Pulsa el botón R2 para lanzar la flecha L2-R2. ¡Ay, güey! Pero se rompió la... Mi... ¡Ah, qué mala onda! Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que bien claro. A él, a él no le gusta mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás, eso es todo. Bill está loquito. Ah, rompí mi flecha. Qué baboso. Maldita sea. No quería romperla. ¿Yo no puedo crear más flechas? No, ¿verdad? ¡Diablos! No. Y bueno, atención porque acá se va a poner complicadillo Así que con cuidado, por favor no. ¡Ay, güey! ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él ¿sí? y estarás bien. De acuerdo, uh. escuchaste? Sí. Mierda, vas a entrar. Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón No te preocupes, yo me encargo Aquí sí me van a asustar Perros desgraciados Uy, uy. Esa cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar, puras pastillas, nada interesante. Eh, todo va bien Rachel oh, Las historias tristes Los soldados están yendo de puerta en puerta, haciendo que la gente suba a los autobuses a la fuerza. Escucho gritos a unos cuantos edificios aquí. El tiempo se acaba. Intenté llamar, esperar. No sé qué hacer, pero no puedo esperar más. Puse la mayoría de nuestras cosas en unas maletas. Te esperaré en la zona de cuarentena. Búscame ahí. Te veré pronto. Es Ra. ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me creer que se encontraron. Uh, uh. Vamos a ver qué más agarramos por acá Ya no hay nada acá Que estafa Gasté mi Gasté un golpe y una botella para Sacar prácticamente nada Qué mala onda. Nada, balas, por lo menos. Una niña que estorba. Ah, bueno. Ni modo. Vamos, salgamos aquí ahora mismo. papá, papá, papá. Aquí se pone pesado <coughs> Uy ¿Vieron el proyectil que casi me toca en la carota? Es peligroso No puedo ayudarte, lárgate Go away Uh, más balas Ay Dios A oh, la madre Bastante peligroso todo el asunto acá Pero es bonito estar acá en el pueblo de Bill Ah, oh, ya se llenó Maldita sea vamos, solo... Shit. Oh, Dios aquí. te tengo Maldición, Bill ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador parece que es el contrapeso. Bien. Y aquí se pone complicado. Ojalá pueda terminar esto rápido ¡Ay no! No. Ah. no, no, no, no, no, no, oh, Diablos, diablos, diablos, diablos, diablos ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Qué idiota! Vamos, vamos, vamos, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, si sí se, sí se puede Perfecto Y ahora el otro si sí tengo que dispararle desde antes Ah, vientos ¡Oh, Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Cuando quieras, Eli, resiste. Oh shit, Dios. ¿estás bien? Sí, vamos, tú puedes. Bien, aquí hay municiones. Gracias, perfecto. No me no voy a matar a Eli, no me voy a matar a Eli. Este, no, se recarga automáticamente. Diablo, diablo, diablo. Chinga tu madre. Déjame ir, maldito. Uh -oh. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay, güey! ¿Ya me lo...? Oh, diablos, diablos, diablos, diablos, diablos. No. Oh, qué bonito. Levanta el trasero y ponte de pie. Oh. Sea. ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Vil, vamos! ¡Ah! ¡No se en ese lugar no es seguro! ¡Ay, Dios! Más ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí si terminé? Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza oh. por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? y yeah, al Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel, ¿necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel, adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! Púdrete, ¿me expusaste? Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, los zombies. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. ¡Piezas! ¡Hay piezas en esta Lo ciudad! Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien Casi me muero ¿Este cómo es? Ah, sí Ah, no Oh, mira Mapa Mapa de Bill Convoy Nido Trampa, barricada, catch, seguro, órale estaban. Ese es todo el pueblo de Bill. O sea, Toda su casa. Toda su casa. Está bonito. El pueblo débil. Muy bien. Notas, el vallado, debo recordar quitar los infectados, el vallado es la tercera vez que en el mes que se amontonan demasiados contra el vallado y lo derriban, despeja el vallado, está bonito, las notas para sí, notas para sí mismo. Uh -huh. A ver, a ver, a ver... ¿Qué hay alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? No puedo entrar por acá... ¿Uy, uh, ajedrez... Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí Siempre quise aprender ¡Hey, Bobby Fisher! ¡No toques nada de ese tablero! <risa> <¿Tiene>? Solo olvídalo. <risa> También esos diálogos hicieron falta. Triste. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Mm. No, no tengo vida Ay, no. Este, creo que ya Todo suficiente Vámonos <ríe> Me hubiera muerto 10 veces más <ríe> Nah, no, yo sí me morí muchas veces Demasiadas, creo Ahorita está todo tranquilo es la puerta abierta. Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. No bromeaban acerca de él. Sí, es único en su clase. Revisaré por aquí arriba. No hay nada allí que necesite. Adelante, toma lo que quieras. Nota de cazadores, vi un grupo de cazadores acercarse peligrosamente a la ciudad, afortunadamente un grupo de infectados los alejo Coloca más letras de advertencia, que sepan que hablas en serio Bien, qué buena onda Qué buena onda Entonces, ¿en qué clase ¿eh de lío estás? ¿Dónde demonios está T? Es un gato, uh. una simple entrega. ¿Qué debes entregar? <risa> Esa mocosa. Jaja, vete a la mierda. ¿Sabes? Uh... Espero que sepas lo que estás haciendo. <risa> <risa> ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, B? Y otro refugio. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto Íbamos Tú sabes reparar Bill. Solo pues Como ya dije Lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad Pero para ese lado nunca voy Porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas <risa> Qué divertido se poner todo esto. Shhh, hay uno dentro. Oh, hace tiempo que intento cargarme de eso. Aquí los no pasa nada. Entonces, no respondiste a mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro, ocupada Me parece ¿Qué? Es posible que haya Qué problemas rico. en el paraíso Sí, algo así Bien Aquí vamos Ah, no puedo pasar por ahí Demasiada sangre. <coughs> 10 de 10. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios! ¡Qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien. No seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Prepárense! ¡No! A las barricadas otra vez descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso. Sabes lo que significa tomar todas las provisiones de la casella bueno, cargada Ahora está hablando lado la este. vez, Entonces tendrás que ir. Bill, John, <risa> <risa> uh, está bien loco ese tipo. Nos hizo falta ese Bill loco. Qué triste, pero estuvo bien. No hay nada más Creo que hace varias cosas Qué triste Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles Las que me afectan son las personas normales Tú deberías entender eso mejor que nadie ¿Qué quieres decir? Seguro que esa puerta los detendrá. La cerré con llave y no tienen una copia. <ríe> Qué bonito. Sí, los tubos se rompen con el uso. Tienes tres tiros, ¿Sí? tres. dónde? Estamos aquí, en el sótano. Tres, cuatro, a ver, a ver. Tienes, ah, ya no tengo tubo. Sí, tenía como, como tres, cuatro golpes. Entonces, este, sí, cada que lo utilizas se destruye, así que sí está como que medio limitadito ese en ese aspecto, bastante limitado. No es mucho problema, pero sí, Si sí hay que andar, este, eh, cuidando lo que se tiene. Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Equipémonos. ah, ah. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joe, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo... quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue de idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez... una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no. no es así. Es. Mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No! ¡Toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote Bill. En la cara. Podemos seguir con esto. Sigamos con esto. Esa interacción es hermosa. Antes de continuar tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Mm. Vamos a ver qué más hay por acá. Sí, porque ahorita <coughs> se va a poner pesado. ¿Qué tengo? Ah, tengo un tubo. Ah, sí, tengo tubo. Sí, sí. Está bien, está bien. Pues que no tenía nada. Ah, pues aquí está, se ve el tubo que además tiene como. 6 golpes extras para poder partir madres. Uy. Un gran lugar para esconderse La iglesia No hay nada Todo lo que viene va a estar bien empezado Nota de bombas. Un grupo de corredores activó la mayoría de las bombas del sur de la ciudad. Es hora de otra ronda. No olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas. Y... ¿Qué desmadre? ¿Qué desmadre? ¿Qué desmadre? ¿Qué desmadre? <risa> <risa> Es un buen lugar, es un buen lugar para esconderse, de hecho. ¿Qué más tengo que conseguir? Sí, todo más adelante se pone un poquito más complicado. Ojalá que no sufra tanto. Ya no hay nada más, ¿verdad? Tuvo... Ok. Vamos a ver lo que me va a enseñar Bill. Esto. Oh, qué bonito. La bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado, cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Sí, conozco tu trabajo. Bastante bueno, eh. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses, estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, yo aún necesito un auto. ¿Qué hay si ¿Sí está dañada? No. Esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hmm. Este baja la dificultad automáticamente. No, eh, se mantiene. O que yo sepa, no, no, no, no hay ningún cambio. Eh, opciones. Sí, no. Parece que no se cambia. Sí, las dificultades son difícil. No se ha modificado para nada. Como ¿Sí? si, se mantiene la dificultad Ay, ¿para qué me llevo estas cosas si yo no las necesito? Ya no las voy a ocupar Ya no se ocupan Necesito cosas para fabricar Ya me quedé sin nada, maldita sea Ay, wey no, no, no, no, no Ok Más cosas, más cosas <coughs> La dificultad es bonita hasta con eso No está tan complicado Pero bueno, ya lo jugué, ¿no? <risa> Más o menos me acuerdo de lo que me toca sufrir. Niña, te juro por Dios, si agarraste algo. Y tu palo metido en el trasero. Yo no estoy haciendo nada. Ahí están las revistas que de las que tanto mencionan el en el Twitter con respecto al, al último al último episodio. Pero creo que no, pero no he visto a nadie mencionar algo que es un poquito más esencial. Pero va, bueno, está bien. Está bien, está bien. N Ah, creo que sí, ¿verdad? El God of War sí te pregunta, sí te hace esa pregunta. Te dice, ya, se ve que sufriste demasiado. ¿Quieres que le baje la dificultad, pobrecito? Se ve que no es muy manco. Que poesito ya me lo pasé en dificultad más elevada. Qué bonito. Bueno, si algo que confesar, este ¿O no? <risas> Si sí, ya me lo pasé en dificultad de elevado, no? Creo que ya, no me acuerdo Te voy a checar bien Bien, hora de juntar sus cosas ahí vamos. Miren, ahí está la escuela Bien ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos ¡Oh, cielos! Vamos, no tienes que mirar eso. Vi cosas peores. Muy bien. Pasando este portón es este territorio desconocido para mí. Yo me encargo. Muchachos, ¿están escuchando? Silencio. Bueno, al diablo mi navaja. Ya no puedo hacer más navajas ¡Qué idiota! Gasté Una flecha a lo estúpido Puede ser. ¡Qué idiota! Volví a gastarte. <ríe> no mames. <ríe> Me odia. si sí pueda. Creo que dice que me ¿verdad? se quema, si se quema, si se quema, si se quema, si se quema, se quema. No se quema, hijo de su pinche madre. Puta madre. Maldita sea. se está poniéndose pesadito vamos a matar a estos tipos ah sí está <ríe> sí hay que estar bastante atento a todo lo que está pasando acá porque cualquier error y. si te va un poquito mal. un poquito nada más. Esté varias, varias cosas, maldita sea que quería ahorrar mis. Mis armas. Todo lo necesario. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Creo que esto sí es posible que te ven, ¿no? No me acuerdo. A ver, ¿qué más hay por acá? Aquí... Un dije, un colgante de las luciérganas. Luciérganas. <ríe> no hay nada más. A ver si arriba hay algo. Ah, oh, no, no se puede subir, diablos Ahí voy. crear cosas para matar esta cosa. Uh, ya. Yeah. Apúrate. ¿Me esperas, por favor? Creo que viene ahorita para acá. Es que no quiero atacarla... O atacarlo o atacarla a lo que sea... Atacarle. No quiero atacarle así a lo... A lo... A lo wey. Pero es que no se apura. Voy a tener que atacarle... de una vez, directamente, creo que se fue es que hay más acá Tararán, tararán, tararán, tararán Diablos No, ah. no, no, no, no, no, no. ¡Retrocede! Listo. Si me dieran un arma, podría ayudarlos a matar estos malditos. Cállate, solo cállate. <risa> ya que sea rápido esto <risa> voy a soñar con el juego <risa> solo unas unos... va a ser una bonito un bonito sueño agradable entretenido a ver qué más puedo agarrar por acá que creo que no hay nada más ya para que agarre esto que tengo lleno ah ya yeah. Ya cosas acá, <ríe> ya me quedé sin nada. Uh, qué bonito, no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. Triste. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿La puerta del perro? Joel es tu decisión. <risa> Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado el arma. Sí, bien. Hay más de esos chasqueadores en la casa. Vengase abajo. Diablos, ya no tengo dagas Triste Bueno, aquí la opción es no matarlos Si es que ya no tengo más Ah, no, espera je Ah, sí, sí les atino, pero ¿se está moviendo? Vale, madre <risa> <risa> <risa> Ah, entonces... Hay una condición. ¿Cómo se dice eso? ¡Ay, güey! ¿Un periquito? ¿Cuál periquito? ¿Qué video? No lo he visto, creo. De soñar con esas cosas. Este sí, hay una forma. No me acuerdo cómo se le dice, pero hay una palabra para eso. Yo cuando me enfoco demasiado en alguna cosa. En una cosa así muy, muy, muy particular Sí sueño con ello Así muy en particular Por ejemplo me pasó con God of War Mucho Ya no hay nada, ¿verdad? No, parece que no hay nada Me hubiera gustado que hubiesen cosas Para no irme tan vacío Ya no tengo nada No Maldición Ni pedo No, no hay nada ¡Dios! Chale. Bueno, ni modo. A ver. ¿Quién diablos dejó esto aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque tengo una idea de quién podría venir por aquí. La escuela está del otro lado de esta casa. Entremos. Marco. Polo. Marco. No es el chiste acá. Qué mal. Pero bueno, ni modo No se puede todo en esta vida. Marco. Periquito rojo. ¿Qué serie? se pone? Sería, no le he visto. Pero creo que sí soy Marco, Marco. No, bueno, estoy bien, estamos bien, avancemos. Ah, no hay nada. Hay algo acá arriba, uh, sí hay algo o nada, pastillas, necesito pastillas, chale, damocles, oh, qué es esto. Diario de un niño 4 de octubre Es oficial, la escuela se ha cerrado Definitivamente, supongo que esta pandemia sirve de algo Si no hay escuela, no hay tarea Lo que me parece bien Ahora, ¿qué hago con todo ese tiempo libre? 5 de octubre, mamá y papá peleaban De alguna manera se gritaban mutuamente y susurraban al mismo tiempo Parecía que mamá quería partir Irse a lo de su hermana Papá dijo que aquí era seguro Que la pandemia no alcanzará nuestra ciudad 6 de octubre, papá me gritó por escuchar la radio, dice que las noticias son patrañas Mamá estuvo de acuerdo con él y mostró valentía con su rostro Pero me doy cuenta de que tiene miedo, los dos se ven asustados 7 de octubre, creo que papá se sintió mal por lo de ayer Gadget dormía en mi cama y papá no dijo nada al respecto Entró, la acarició, suspiró y se fue, nunca lo he visto así 10 de octubre, papá consoló a mamá anoche La tía Karen está muerta, al menos eso creo haber oído Cuando nos sentamos a desayunar todos estuvimos callados como si nada sucediera, me dejé llevar por la situación. 15 de octubre, el oficial Jones pasó por aquí y habló con papá. Más bien, susurró con papá. Eso ha sucedido mucho en estos días. Después, papá nos dijo que debemos irnos de la ciudad. Debemos irnos a un nuevo hogar. Que los militares nos protegerán. Solo me permiten llevar una maleta conmigo. Mamá simplemente se sentó en ella. 16 de octubre, en el lugar al que nos dirigimos no se permiten mascotas, condujimos hasta los límites de la ciudad con Gadget Le quité el collar y lo dejé ir, en el camino de regreso papá dijo todo el tiempo que estaría bien, su destino es ser libre en la naturaleza, lo que sea 17 de octubre es el momento, papá dice que regresaremos antes de que nos demos cuenta Creo que miente Uf. Pobre niño Pobre familia Sí. Yo Solo quiero decir que lo siento Por Tess Eso es todo No volveré a citar el Perrito Eli No debes preocuparte por mí Deberíamos ver a Billy Bien Perrito murió Bueno, el perrito fue libre sí Uh, balas, qué bueno. Uh, más, qué bonito. Dame una mano con esto. Muy bien, vamos. Ah, qué desmadre. Esto está complicado. Allí está el camión, justo afuera de la escuela. Vamos. No pensé que fuese a terminar rápido de todo esto Más adelante se puede más complicado Entonces esas cosas si sí te ven Me queda claro querer querer querer querer querer querer De lo que pensé. Deben estar escondidos en otra parte. Bueno, no pongamos a prueba la suerte. ¿Cómo entramos? Dejaron una escalera en el autobús. Ayúdame a subir y te la rozaré. Bueno, creo que no hay nada más. Vamos a subir con Ellie. Estuvo bien, estuvo bonito. Tomamos la batería y nos largamos al maldito lugar. ¡Sí o maldición! Muchachos. ¿Hacia dónde, Bill? Uh, ¡Bill, dónde! Donde sea, menos aquí. ¿Sí? ¡Muévete, vamos! Se ¿Sí, abriera un camino. Voy a tener que hacerlo. más sigilosamente posible. Me salvé no, no voy a ocupar esto algo más que pueda hacer, puedo hacer un cuchillo Alita sea. Sea. Pasos Que yo te ah. Bill, ayúdame con esta puerta Ya se me murió. Eso es el último Ayúdame ya. Ayúdame esto. Bien, listo. Una vez más. ¿Vamos? ¡Mierda! Hay más en camino. Bloquea las puertas. Esto no los detendrá por mucho tiempo. Eso no suena bien. Bueno. ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. Gordinflón. De acuerdo, entiendo. Voy a interrumpir la lección de biología, pero podemos irnos de aquí, por favor. Vayamos a la cima de esas gradas. Impúlsame, Joey. Ah, creo que no hay nada por acá. Oye, pensé que iba a ser un poquito más complicado. Qué bueno no lo fue <coughs> ya preocupado vamos Un bastante gente. preocupado bien. <coughs> Aquí vamos. No. No. bien vamos vamos yo detrás de ti hijo de perra. entendido ¡No! madre, ¿por qué ¡No! me ayudan? ¡No! ¡Idiota! Estas malditas cosas. No la tiene, qué horrible. Bien, los tienes, vamos. Sube. Súbeme. <risa> <risa> estoy detrás de ti Rápido, Joel. Ay, güey. Entren en la casa ahora. Bueno, eso salió bien. Bien. Eh, iré a revisar este lado de la casa. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar no el este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Esto no por... tiene nada que ver con... Oh, Dios. ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank. Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo mordieron. Aquí. Y... Asumo que no quería convertirse, así que... Sí, supongo que no. Al diablo con él. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Bueno, Dios. La batería está agotada, pero las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos Y eso es lo que pasó con Frank ¿Entonces que ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así Frank? Tal vez te convenga revisar la casa Seguro hay más provisiones Es buena idea pensé que estaría más difícil Dime cuando es para terminar con eso. Qué, qué un... bueno que no Qué bueno que todo ha estado más tranquilo ya no tengo balas no me acuerdo cómo se recarga de Frank Bueno Bill, dudo que encuentres esta nota Pues tenías demasiado miedo de venir hasta esta parte de la ciudad Pero si por alguna razón la encontraras Quiero que sepas que siempre odié tus agallas Me cansé de esta porquería de ciudad y de tu actitud de resistencia ante el cambio Deseaba de la vida más que esto y nunca pudiste comprenderlo Y esa estúpida batería de la que siempre te quejabas Yo la tengo, supongo que tenías razón Intentar salir de esta ciudad me matará De todos modos es mejor que pasar otro día contigo Buena suerte Frank Qué bonita pareja Pobre, no se lo merecía, este <ríe> no me acuerdo cómo recargar <ríe> No me acuerdo cómo se recarga. ¿Por qué no recarga? Chale. La recarga es automática. ¿Estarás bien? Sí, no hay problema. Bueno, lo que sé. Estás haciendo un buen trabajo. Creo que debería ser. No, no te decepcionaré. Primera. Ya lo hice Mantén el pie en el embrague Y cuando comencemos a avanzar ¿Cómo soltar el embrague? ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa Solo hazlo bien Bien, Eli, hmm. Ahora, ahora dale, dale Perfecto Hey, buen trabajo, niña la colina, la llevamos justo hasta el borde. Hey, por esa casa, a la derecha. No hay botes, no hay botes, no hay botes. Ah, sí. No tiene, no tiene, no tiene No mames, me estoy muriendo. Bien, Eli, prepárate. Bien, Eli, enciéndelo. ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, o sea que los infectados también lo oyen. Entré. ¡Ve, ¡Ve, a toda velocidad!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 Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces lárguense de mi ciudad. Y aquí llegamos con el final del tercer episodio de The Last of Us, yo creo que va a ser una gran decepción para todas las personas que decidan saltar de ver eh, la serie a tratar de jugar un poquito pues, el, el juego, tratar de disfrutar esta historia por medio del, del, del juego, ¿no? este no tiene nada que ver yo creo que aquí pues obviamente bueno no en realidad lo pueden ver de hecho se puede ver que todo está enfocado en la acción en toda esta travesía que está viviendo Joel y Ellie este y pues de lo que en realidad se trata no de eh, escapar de ir al punto A al punto B este, sortear esas dificultades más que nada con eh, los infectados y um, pues eh, si se queja mucho la gente de que no hay zombies, entre comillas, en la, en la serie Bueno, pues en realidad eh, te, se van a enfocar más en los personajes Y algunas cuantas acciones, no tanto en, en, en los zombies, ¿no? Bueno, zombies infectados eh, Al final de cuentas, le dejaron la interacción con los infectados al juego ¿Por qué? Porque pues, de eso se trata De ir del punto A al punto B con estas vicisitudes de la vida <risa> Bueno, nos vemos, cuídense mucho Bonita noche, tarde, madrugada, lo que sea